Vamos a celebrar el Carnaval 2022 como el mejor Carnaval de... queremos siempre eres bienvenida a Veracruz y muchas felicidades Sigue grabando que es la actitud, que la gente más bacana es la gente de Veracruz es que yo sí, sí, sí, sí, sí, sí.